Habla de lo que es la, la educación ostociana. Yo hablé de Osto esta semana. Eugenio María de Osto, que fue creador de la escuela normal en este país y que enfrentó dos dictadores. O sea, uno, pero después en términos ideológicos, se puede decir que sus ideas enfrentaron a Trujillo también. Y Trujillo fue el protagonista de eliminar la escuela ostociana. Y Eugenio María de Bosto tuvo problemas con Lilis. Porque es que el pensamiento ostosiano es un pensamiento científico. Mira la educación con un criterio de razonamiento, de investigación, con un criterio crítico. Para que el ser humano sea un ente activo. Que no es porque yo di que le diga. Fulanito, tal cosa, y usted lo acepta así, no, no, que usted sea un crítico, un cuestionador. Ven acá, ¿por qué lo que Omar me dice? Eh, eh, eh, Dame investigar a ver si lo que Omar dice es así o no es así. Y no una educación basamentada en los dogmas, en la fe, que es la contraposición. Y por eso está, estamos tan atrasados, y por eso tenemos tantos mequetrefe. que trefe, porque son una educación... Eh, que está en el siglo XIX, como lo dice Andrés L. Mateo ahí, eh, despojado de todo rigor científico. Eh, no hay un, un criterio eh, eh, eh, cuestionador, crítico, que era lo que establecía la escuela autosiana. Por eso, eh, eh, Osto enfrentó todos esos poderes. Y lamentablemente, por la cuestión del concordato que la Iglesia Católica firmó con Trujillo, eh, se detuvo lo que pudo haber sido el curso de la historia de otra manera en la República Dominicana, porque hubiésemos sido otro pueblo con otro tipo de pensamiento, con otro tipo de actitudes totalmente diferentes. Buena Leocadio ¿Cómo estás Omar? ¿Cómo te sientes? Bien, bien hermano, bien Tenía días que no te sentía sí, Yo te hago Omar. Yo quiero que tú me hagas el favor Que felicitarme a mi nieto Que cumple años año hoy Ah, pero eso va de orden Claro que sí Se llama José Sánchez Abreu José Sánchez Abreu ¿De, de, de parte de ¿Qué edad tiene Leocadio? Bueno, pues vamos a poner eh, la música de cumpleaños para felicitar a José Sánchez Abreu De parte de su abuelo Leocadio Abreu Que eh, está hoy felicitando a ese nieto de 12 años, cumple 12 años Mírenlo ahí Leocadio, escucha esa música Cumpleaños caramba señor, entonces, este, vamos a ver, buena tarde. Sí, buena, un placer. Bueno, se cayó la llamada de... Vamos con Consuelo ahora. Buena tarde, Consuelo. Sí. Y de los requisitos que piden, también hablaste de ingeniería. Yo creo que tenemos que elevar los niveles de conciencia ciudadana, cultural, de responsabilidad, para obtener un mejor país. Así es. Así mismo es. ¿eh? Entonces, así mismo pasa con los médicos. Así mismo. ¿eh? Lamentablemente estamos en una sociedad mediocre, incluyendo los Así mismo ¿eh? Correctamente Excelente consuelo, como siempre, tu intervención. Así, así mismo es. Eh, tenemos que procurar en base a eso mejores ciudadanos, en base a, a una buena educación de calidad, a una buena educación, eh, ciudadanos que vayan a eh, eh, servirle al país. Buenas noches. Bueno, buenas tardes, Omar. Sí, buenas, un placer. Omar. Para, para hacer una información aquí hay un, un relajo aquí, en los limones de Pimentel. ¿A dónde? En los limones de Pimentel. Ajá, ¿qué está pasando para allá? Ay, no, salir Los domingos, la policía hace un retengreso de las 4 de la tarde hasta las 11, las 12 de la noche, parando a todo el mundo y buscando seco y chichelitos que le quite a los motores. A los camas no y motores. Óyate, en los limones hacen eso, señores. Ay, Dios mío. ¿Y esas policías de Pimentel son? Sí, de Pimentel, eso es una buena modernidad, incluso los limones que, oye, tienen ahí la gente, ya tú sabes, con un miedo, eso es increíble. Gente de trabajo, pero yo no me explico y eso es para buscar cuarto. eso no es para más nada. Eso es para buscar cuarto. Oye, pero esta policía eh, eh, más desacreditada y más desprestigiada no puede estar esta policía, porque eso no es para buscar cuarto. Eh, uno, uno, eh, déjeme decirle, los Limones es un sitio de gente trabajadora Que no es verdad que ellos pueden Que están buscando delincuentes en Los Limones Oye, ¿y a qué hora se ponen? Oye, pero Oye, ¿por qué cogen ellos? Una gente que, lo, que Ahí lo único que hace es trabajar en Los Limones de Pimentel Y toda esa zona Qué barbaridad Es que esto que, es que, es que se jodió, señores Este país está jodido este país, Entonces, oigan, oigan esto Y me voy a salir un poco del tema porque eh, Ahí recordé que he visto eh, eh, en el día de hoy incluso eh, varios analistas entrándole a la policía. Porque, ¿qué resulta? Que ahora no se sabe quién dio la orden, oigan esto, para que esa policía le entrara con todas las congas a unas mujeres que fueron pacíficamente frente al Congreso Nacional pacíficamente a defender las tres causales del aborto. Y la policía le entró que hasta la esposa de Luis Abinader condenó el atropello. La viceministra, eh, Leticia Jorge Mera, la hermana de Orlando Jorge Mera, el ministro de, de Medio Ambiente, dijo que eso era un atropello, un acto eh, eh, imperdonable. Pero Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, Dijo que esa acción de la policía. Ahora yo me pregunto, ¿y si los principales dirigentes y funcionarios del gobierno arremeten y la propia esposa del presidente de la república arremeten contra esa actuación de la policía? ¿Quién diablo dio la orden? ¿Por qué Luis Abinader no cancela ese jefe de la policía? ¿Por qué no se lleva dos o tres de esos generales criminales y matones que hay ahí y corruptos? Yo, no, yo, yo sinceramente yo no entiendo eso. Esa policía no le cabe más desprestigio. Eso, eso no merece ningún respeto a la población. Que me perdonen, porque sé que hay, porque nada es malo por completo. Que me perdonen los policías buenos que lo hay. Que hay policías buenos, pero claro que sí. Pero, pero, pero miren, eso, eso, eso da pena esa vaina. Oh, sí. Oh, bueno, no. buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Hermano, eh, mientras no se empiece de, de arriba. Hasta acá esa noche.